la herramienta más importante que tiene adobe Illustrator es la herramienta de selección y es lo que te voy a enseñar aquí en esta lección. en este momento nos dirigiremos a la barra de herramientas con un clic seleccionaremos el rectángulo redondeado y con clic y arrastrar vamos a crear un objeto así voy a hacer un pequeño zoom aquí para activar la herramienta de selección basta con un clic o presionar en el teclado la tecla b Ahora vamos a ver algunas cosas interesantes con esta herramienta. Primero, si te acercas sobre una esquina, mira cómo cambia la saeta, mira cómo cambia esa flecha doble, entonces tú puedes con clic y arrastrar, eh, eh, rotar ese objeto, voy a poner control Z, si presionas la tecla de shift, clic y arrastras, mira eh, cómo rota a 45 grados, ¿no? ahora tienes 90, 135 y 180. Muy bien, esto es algo muy chévere. También puedes distorsionar desde una esquina, agrandarlo, achicarlo, como quieras, desde la mitad, desde la parte vertical, desde la parte horizontal. Pero si quieres agrandarlo en proporción, presiona la tecla de Shift, clic y arrastrar. Y si lo quieres achicar de igual manera, Shift, clic y arrastrar. Ahora, si quieres agrandar este objeto desde el centro, presionas Alt y Shift en una PC al mismo tiempo u Option Shift en una Mac y mira cómo se agranda si quieres mover el objeto mira lo que va a pasar la saeta está libre pero cuando se acerque al borde va a aparecer automáticamente ese rectángulo con esos puntos negros eso significa que con clic y arrastrar puedes mover este objeto que está aquí te recuerdo que estamos trabajando con color de relleno así que lo voy a cambiar aquí en la parte superior voy a elegir este color para que veas que si está en la mitad también lo puedes mover desde aquí he visto que a algunas personas les encanta mover desde el punto medio no es necesario la verdad simplemente con que te aparezca la saleta con esos puntitos simplemente clic y arrastrar en este momento le voy a quitar el color de relleno y voy a dar un clic para deseleccionar así te seleccionamos un objeto he visto personas que también hacen esto no clic y arrastrar para seleccionar todo el objeto la verdad no es necesario simplemente clic y arrastrar aunque sea un pedacito de ahí ya lo puedes mover al objeto sin ningún problema Ahora, hay algo bastante interesante que apareció en la versión 2013 de Illustrator y son estos, estos circulitos que ves ahí, ¿no? Si los ves ahí, simplemente clic y arrastras hacia adentro y puedes crear vértices redondeados. Hacia adentro o simplemente vértices redondeados hacia afuera. En algunas mejoras de diseño, este trabajo o este flujo de trabajo es súper bueno. Vamos avanzando con pie firme en este curso sobre las herramientas que tiene Adobe Illustrator. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.